se escabulla en la oscuridad, sus patas de insecto repiquetean por el suelo de mármol, mientras los aterrorizados investigadores de la fundación huyen, oyen su voz, los tonos profundos y sedosos de un anciano británico que suelta tonterías como, la pesadilla es un sueño para la babosa sin nombre que vaga por los campos de minas y restos de siervos y reyes. Mientras los científicos corren, la criatura se acerca a ellos, es rápida, imposiblemente rápida. Mientras siguen tratando de escapar por este pasillo oscuro, las sirenas de ruptura de contención, muy ruidosas, surcan el aire. Pueden intentar escapar, pero es inútil. En cierto sentido, ya están muertos. Todo lo que son ahora es una presa para el corazón de las tinieblas. Cuando alguien dice la palabra corazón, hay muchas imágenes que vienen a la mente. Puede que pienses en el día de San Valentín, en tarjetas con forma de corazón y en caramelos. Puede que pienses en el desamor, en el rechazo o en la pérdida, o simplemente en un corazón en el sentido anatómico, el órgano vital que bombea la sangre a través de nuestro cuerpo. Sin embargo, es poco probable que asocies la palabra corazón con el terror, la destrucción y las innumerables muertes. Sin embargo, los empleados de la fundación SCP podrían pensar de forma diferente, especialmente si alguna vez han tenido un encuentro con SCP-058. Gran parte de la información sobre el descubrimiento de SCP-058 es altamente clasificada pero los pocos detalles que se conocen pintan un cuadro escalofriante. En un centro de pruebas de la fundación SCP, el día transcurría como de costumbre, con científicos y personal de seguridad realizando sus tareas habituales. No había ningún indicio de peligro en el aire, al menos más allá del nivel básico que siempre conlleva poner un pie en un lugar de la fundación SCP. Varios investigadores estaban realizando un experimento, cuyos detalles han sido borrados de todos los registros, con el cadáver de una vaca. Cuando un investigador, el Dr. C, puso sus manos sobre el espécimen y se preparó para diseccionarlo, se sorprendió al sentir un pulso que provenía del animal supuestamente muerto. El Dr. C compartió su sorpresa con sus colegas, pero su preocupación fue desestimada inmediatamente estaba claro que se trataba de un cadáver. Decían que se estaba imaginando cosas. Después de todo, era relativamente nuevo en el trabajo. Seguramente eran los nervios. El investigador principal, el Dr. L, insistió en que se hiciera cargo. Empujando al Dr. C a un lado, el Dr. L comenzó a hacer una incisión en el pecho del animal. Al hacerlo, él también sintió algo extraño. No había duda. Esta vaca muerta tenía un corazón que latía. Levantó la vista de su trabajo para avisar a los demás investigadores y explicarles lo que había sentido. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba ocurriendo algo horrible. Con un sonido estomacal de carne aplastada, el corazón de la vaca se salió del pecho y cayó al suelo. Era aterradoramente grande y todos los médicos dieron un salto hacia atrás al verlo. Cuatro patas en forma de araña atravesaron la carne del corazón y este comenzó a desplazarse rápidamente por la habitación. Los investigadores que revisaron las imágenes de seguridad observaron más tarde que no se movía al azar, parecía agitado, enfadado por haber sido descubierto, y mostró una hostilidad inmediata hacia los científicos de la sala. A continuación, cuatro tentáculos se desplegaron desde el interior del corazón y se convirtieron en apéndices completos y retorcidos. Se movían con una rapidez aterradora mientras el corazón daba vueltas por la sala, y estaban recubiertos de afiladas espinas. Por último, un aguijón salió de la parte posterior del corazón, donde debía estar el orificio a la vena cava superior. Todos los científicos entraron en acción. Uno de ellos cogió un bisturí y otro se dirigió a la puerta. Pero antes de que los hombres pudieran pedir ayuda, los tentáculos los envolvieron y los hicieron pedazos. Al oír los gritos procedentes del laboratorio, el personal de seguridad llegó para contener la amenaza. Sin embargo, no fueron rivales para la extraña criatura que pronto sería conocida como SCP-058. En cuestión de minutos arrasó con el equipo de seguridad, dejando sus restos destrozados a su paso. Para horror del personal que sobrevivió en el lugar, SCP-058 fue capaz de escapar de la contención y dirigirse a una ciudad vecina. Los informes del incidente dicen que, cuando la criatura llegó al pueblo, se podían oír los gritos a kilómetros de distancia. SCP-058 abrió un camino de violencia a través de la ciudad, atacando todo lo que estaba a la vista con su aguijón y sus tentáculos, y dejando un rastro de extraño líquido desde su aguijón. Decenas de ciudadanos murieron y el 70% de los edificios quedaron completamente destruidos. Cuando los agentes fueron enviados al lugar para recuperar a la criatura, se sorprendieron al ver el nivel de destrucción causado por algo tan pequeño. El aroma de la sangre y el humo llenaban el aire y los miembros cortados cubrían el suelo junto a la madera astillada y los ladrillos derrumbados. Los supervivientes sacados de los restos estaban inconsolables, y solo se calmaron cuando se les administró un amnésico para borrar su memoria del encuentro con el SCP-058. También había que darles una nueva vida, ya que no quedaba nada de la anterior. Los agentes de la fundación SCP solo pudieron capturar y contener a SCP-058, después de que fuera aplastado por los trozos de un edificio que se derrumbó sobre él lo encontraron aplastado bajo una losa de piedra, con las piernas agitadas inútilmente y los tentáculos inertes. Los agentes pudieron retirar los escombros de forma segura y traer el corazón sin más bajas ese día. Una vez que lo trajeron al cautiverio, el corazón fue contenido durante tres semanas y permaneció en gran medida tranquilo durante ese tiempo. Era casi inconcebible que esta pequeña criatura no hubiera muerto en el incidente, pero la fundación pronto aprendería que esta criatura era extrañamente duradera se escapó una vez más mientras era transferido a un sitio de contención de SCP, causando de nuevo heridas y muertes. El equipo responsable de la transferencia, que solo había visto el SCP-058 en su forma dócil y herida, no estaba preparado para el poder y la violencia de que era capaz la criatura. Fue capaz de escapar de un coche blindado e introducirse en un bosque, donde destripó a varias ardillas y conejos, o mejor dicho, se creía que eran ardillas y conejos los restos estaban demasiado mutilados para poder identificarlos correctamente. Solo fue finalmente detenido tras ser aplastado por un tanque blindado. Pero ni siquiera esto mató a la criatura, y fue trasladada al área de biocontención armada 14, donde permanece hasta hoy. Hay muchas cosas de SCP-058 que resultan espeluznantes. Pero hay un atributo que ha mostrado en cautividad que erizaría la piel hasta del investigador más avesado. Aunque no tiene capacidad anatómica para hablar, ni garganta, ni cuerdas vocales, ni siquiera sistema respiratorio, SCP-058 habla. No solo habla, sino que lo hace constantemente, con la profunda voz de un anciano británico. Nadie sabe a quién puede pertenecer la voz, o si pertenece a alguien. Tal vez solo pertenezca a SCP-058 de alguna manera. Como suele ocurrir con los SCP que son capaces de hablar, ha habido múltiples intentos de entrevistar a la criatura y cada vez ha terminado en un completo desastre. La única entrevista con una transcripción disponible, la entrevista 05804, fue realizada por el Dr. Johnston con varios miembros del personal en la sala para mayor seguridad. El Dr. Johnston intentó llegar a los orígenes de la criatura, preguntando por su nombre y su procedencia. La criatura respondió con una poesía críptica e inquietante dando respuestas a preguntas sencillas con... Tuve sueños de las maravillas de la reina que vivían dentro de los corazones del amor y tratamientos silenciosos de todos los ancianos que sabía que alguna vez estuvieron enteros. Tras la cuarta recitación de un verso similar del corazón, el personal D-067 hizo un comentario sobre la naturaleza espeluznante de sus respuestas. Casi como si se sintiera ofendido por el comentario, SCP-058 extendió inmediatamente un tentáculo a través de la habitación, lo envolvió alrededor de D-067 y lo levantó en el aire. D-067 empezó a gritar y a arañar el tentáculo en un intento de liberarse mientras sus compañeros intentaban ayudarle. Se aferraron al tentáculo, pero encontraron sus manos perforadas y ensangrentadas por los pinchos que lo cubren. El Dr. Johnston ordenó al 058 que lo soltara, pero no lo hizo. En su lugar, el hombre murió aplastado por el tentáculo y su cuerpo inerte cayó al suelo. La entrevista concluyó con una sola declaración del corazón de pesadilla. La violencia sensual de la lujuria es toda la seguridad que necesitarás para conocer el valor de la vida. SCP-058 nunca parece decir nada que tenga que ver con las personas o los acontecimientos que le rodean habla en el mismo lenguaje inquietante y poético, incluso cuando está atacando o matando algo. No importa lo que le ocurra, lo que le hagan o lo que le digan los demás, SCP-058 sigue hablando y su tono de voz con el ritmo del discurso nunca cambia, y se han abandonado los intentos de entrevistarlo debido al riesgo de seguridad que supone. Entonces, ¿Qué pasó con la criatura a menudo llamada el corazón de las tinieblas? ¿Dónde está ahora? SCP-058 se mantiene en una cámara de contención aislada hecha de acero reforzado, resistente al calor con un respaldo de hormigón armado. Para aplacar sus tendencias sanguinarias y carnívoras, la criatura recibe una vaca viva cada tres días. No se sabe exactamente cómo come SCP-058, dado que no tiene boca ni estómago, pero cada vez que termina con una vaca, solo quedan los huesos. El mantenimiento rutinario se lleva a cabo con un calendario estricto y el corazón no puede salir de su zona de contención bajo ninguna circunstancia. Después de dos fugas anteriores del confinamiento, la fundación no corre ningún riesgo. Su discurso constante se graba mediante dispositivos de audio que están en funcionamiento en todo momento. Por motivos de seguridad y salud mental, no se permite que ningún miembro del personal escuche las grabaciones del discurso de SCP-058 durante más de 30 minutos seguidos. No se sabe qué le ocurrirá a alguien que escuche durante más tiempo, pero se ha sugerido que las consecuencias podrían ser nefastas. Si la criatura vuelve a escaparse, se ordena la destrucción del lugar de contención mediante la detonación de un arma nuclear in situ. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir que vuelva a salir al mundo. Incluso con todas estas precauciones, SCP-058 ha sido responsable de más de 150 muertes en su actual lugar de contención. Algunos miembros de la fundación han hecho campaña para que se elimine el SCP-058, ya que consideran que mantenerlo vivo es más perjudicial que beneficioso. Sin embargo, todos los intentos de acabar con él han fracasado hasta ahora. Por mucho traumatismo físico que sufra el corazón, no parece que se le pueda matar, solo se puede incapacitar durante un breve periodo de tiempo. Hay un cuento de terror clásico de Edgar Allan Poe, llamado El corazón de la que en él, un hombre asesina a un anciano y entierra su cuerpo bajo las tablas del suelo de su casa. Allí, aunque el anciano está ciertamente muerto, el asesino jura que puede oír los latidos del corazón que suben por las tablas del suelo. No importa lo que haga para callar el sonido, no puede escapar de él. Y finalmente se vuelve loco por el incesante latido del corazón del hombre muerto. Puede que SCP-058 no sea un corazón de hombre, ni un corazón humano, ni siquiera un corazón real. Sin embargo, al igual que el corazón de la delator, sigue latiendo de forma imposible por mucho que se intente detenerlo. El constante golpe de su pulso persigue a la fundación SCP, un sombrío recordatorio de que hay algo dentro de sus muros que puede y matará a todos los que pueda si se le da la oportunidad. No podría ser destruido por edificios derrumbados, un tanque blindado o un ejército de expertos, y el plan de contingencia de una explosión nuclear ni siquiera está garantizado que funcione. Es totalmente posible que, una vez que las instalaciones hayan sido destruidas y todo el personal haya sido incinerado, y el humo se haya disipado finalmente, el corazón de las tinieblas siga ahí, siga latiendo, siga hablando y siga matando. Ahora vaya a ver SCP-1981, Ronald Reagan descuartizado mientras habla, y SCP-2662, Zulu, para ver más anomalías extrañas de la fundación SCP.